De embarazo cada noche, solo para ver al sol nacer. De embarazo cada noche, solo para ver al sol nacer. No quiero ir, todo no a, a tu lado, prefiero estar solo. Estelado, mirando tu rostro para comer. acordarme de ti Acordarme de ti, de ti Tu cara diga que me va a joder la vida Y tu mirar es un camino sin salida Tu cuerpo es un camino sin salida Es ah, ah, ah. si solo entro Tu cara diga que me va a joder la vida Y tu mirar es un camino sin salida el cuerpo es un camino sin salida ah, ah, ah, Y el solo entran en la Se de la ronita de de de de de de Justo después de la, de la gentita Vacilando en las calles sin control Somos libres como girasoles de bandón Gira, gira, girasoles de bandón Girasoles de banco, tu cara tica que me va a joder la vida. tu mirar es un camino sin salida. Tu cuerpo es un camino sin salida. Que ah, ah, si solo entro, gira, gira, gira soles de banco. Gira, gira, gira soles de banco. Gira, gira, gira soles de banco. Gira, gira, gira soles de banco. soles de banco, soles de banco